¡Corre, mi pana! Deja un like en los siguientes 5 segundos si quieres que el colegio no comience. Si no dejas un like, tendrás escuela. ¡Hasta los sábados, hermano! Aprovecha las mejores ofertas que G2A pone a tu alcance. En su página web podrás encontrar sorpresas y los mejores descuentos de todo el mercado. Consigue tus tarjetas, accesorios, tarjetas de regalo y mucho más. Te dejo el link en la primera línea de la descripción para que puedas verlo con un solo clic. Compra más barato y seguro con G2A. Familia, tenemos toda la información sobre la actualización 14.10 de Fortnite con esta nueva temporada 4 del capítulo 2. Se trata de la primera actualización en esta temporada, así que estará repleta de cambios y nuevas recompensas gratis. Si quieren saber todo esto y más, quédate hasta el final del video. Familia, código Mister de Neox en la tienda de Fortnite para apoyar el canal como nunca. Si introduces el código Mister de Neox y me envías captura, estaré publicándote en mis redes sociales. Si quieres conseguir 5.000 pavos de manera gratuita para esta temporada, estoy haciendo un sorteazo. Suscríbete al canal ahora mismo si eres nuevo y usa el código MrDeNeox para participar. Tienen el link debajo en la primera línea de la descripción para poder conseguir esos pavitos cracks. Empecemos con los cambios que estarán llegando a Fortnite. En primer lugar, se ha filtrado la nueva ubicación que estará llegando pronto, justo en este lugar de aquí. Se llamará El Recolector. Esta ubicación la veremos cerca de la grieta. Esta es una imagen promocional de Fortnite Móvil, donde podemos ver además dos habilidades míticas en el suelo. Además, en este nuevo museo o esta nueva habitación o ubicación, veremos cosas que reconocemos. Como por ejemplo el reloj de Tilted Towers, los cables del evento Doomsday y mucho más. Estoy deseando ver este lugar y saber qué secretos se esconde. Se ha filtrado sobre esta temporada según fuentes confiables que esta temporada tendremos Arena en Boxfight. ¡Uh! ¡Qué locura familia Arena en Boxfight! Es realmente algo que a todos nos gustaría ver en el juego a día de hoy. Ya tuvimos un juego parecido dentro de los modos de juego del juego de Fortnite, pero como arena sería una locura. El siguiente cambio que estará por llegar al juego es la gran fase final de Galactus en su llegada a la isla de Apolo. Tenemos la imagen de cómo se verá exactamente la fase final en cuanto Galactus esté a punto de llegar a nuestra isla. El brillo de la estrella realmente es muchísimo más grande que su fase anterior. Este evento de Galactus estará relacionado con el evento que ya tenemos en el juego de... Los paneles de Stark Industries. Así se verá el mapa en cuanto lleguen a su fase final... Los paneles de Tony Stark. Están por llegar de nuevo las monedas de oro de experiencia. Ya saben que al principio de la temporada están deshabilitadas. Y al parecer, este mismo día de hoy ya activaron las monedas lilas de experiencia. Así que para la semana que viene, el día de la próxima actualización, tendremos las monedas de oro ya disponibles para conseguir más. Muchísima más experiencia Gratuita ¿Qué les parece? Tenemos la confirmación además De que la skin del palito de pescado Llegará en versión femenina ¡Oh! Realmente se ve una skin Un poco rara Rarilla Esta que están viendo en pantalla Porque se trata de un fanmate Lógicamente, pero según la información Que tenemos sobre los archivos del juego de Fortnite han sido añadidas texturas nuevas para una skin en versión femenina del palito de pescado ¿Qué les parece esta idea a todos? Creo que realmente es algo muy muy chulo Sunny Shows está por regresar Al parecer esta temporada está preparada para que Sunny Shows regrese al mapa de nuevo Será añadido próximamente... Como una nueva ubicación importante en el mapa... Y quién sabe... Quizás regrese con algunas novedades que... Estarán por descubrirse todavía... Ahora llegamos... Al cambio quizás más importante de todo el video... Y lo que todo el mundo estaba esperando... Hablaremos... Sobre la nueva ubicación de Iron Man... En el juego de Fortnite... Este lugar... Estará reemplazando a uno de los lugares más importantes que conocemos hasta ahora dentro del juego. Y quizás los lugares más emblemáticos siempre están situados en ese lugar. Efectivamente, estamos hablando de la autoridad. Así que sabemos que ahora Tony Stark será el gran comandante de la isla. El que domine todo el poder y el que realmente... Dirija los planes nuevos de esta isla. Como en la anterior temporada sucedió con Midas. La anterior temporada también sucedió con alguien. A ver si lo adivinan, ¿quién era? Y esta temporada parece ser Iron Man será el jefe de Apolo. Encontraremos nuevos cofres en esta nueva área. Lógicamente serán cofres... Que nos otorgarán habilidades especiales o algún tipo de objetos realmente por encima de los cofres normales. Pero no solo eso, sino que también tendremos el nuevo coche de carreras de Iron Man. ¡Boo! Al parecer será el coche más rápido de todo el juego por encima de los coches de carreras normales del mapa. Creo que tan solo habrá un coche de Tony Stark en el juego. Como podemos ver en el tráiler de esta temporada, este lugar es muy similar a la autoridad y está repleto de la maquinaria que usa Iron Man. Así que probablemente esté listo para recibir nuevos cambios. Además vean esta skin o esto que encontramos en diferentes imágenes del propio juego. Hasta ahora no le dimos demasiada importancia a... Pero podemos ver como poco a poco hemos ido descubriendo que aparece en diferentes pantallas de carga. Quizás tenga algo que ver con la historia del juego de Fortnite. No sé qué opinar sobre esto, así que déjenme un comentario sobre este tema. Rápidamente les quiero enseñar algunos de los objetos que han sido filtrados que estarán llegando al juego demasiado pronto. Me gustaría saber... ¿Cuál de estos es su preferido y cuál es el que comprarán con el código Mister de Neox, lógicamente? Hay muchos objetos que estarán por llegar muy pronto al juego y aquí tienen parte de ellos. Así que sí, hermanos. Al parecer tendremos bastantes cambios interesantes esta nueva temporada y para esta primera actualización. Espero que les haya encantado el video. Comentar Iron Man en los comentarios si han llegado hasta el final del video Y suscríbete si eres nuevo en el canal Te encantará el contenido, te lo aseguro Un saludo y un abrazo a todos Cracks, os quiero